apoyando a dar el curso que estamos dando de modelado de nicho ecológico avanzado. Eh, les comentaba en la plática de Tau que el instituto tiene una larga tradición, por más de 13 años se está otorgando un curso de modelos de nicho y hemos decidido ampliar por la, el, el avance del campo, pues ha crecido mucho, entonces pensamos que era pertinente eh, tener ese otro curso sí, vas a usar el, y ahí es donde invitamos a Dan y a Luis, entonces ¿Sí lo es un sí, sí. eh, privilegio que no Luis aquí con nosotros no, sí. es un investigador joven que ya está estableciéndose eh, en, en Estados Unidos cuanta les comento un poquito más entonces Luis estudió veterinaria en Guatemala después hizo su doctorado en Chile, en la eh, Universidad Andrés Bello eh, con medicina de la conservación Actualmente está concluyendo una instancia de profesor asistente en Minnesota, en la Universidad de Minnesota, y ha sido contratado en el Virginia Tech como profesor eh, asistente igual. Eh, ¿sí? Bueno, su área de especialidad, o en lo que ha incursionado en años más recientes, que ¿no? es un profesor joven, un investigador joven, es eh, Interés General de Epidemiología Espacial, Invasiones biológicas, modelado de nicho ecológico, eh, y le interesa mucho el desarrollo y la implementación de herramientas para el modelado de nicho ecológico. Entonces, de los artículos que yo leí para este curso, casi la mitad, ¿no? de una selección de artículos, casi la mitad eh, eran donde Luis fuera coautor. ¿no? Entonces, realmente ha producido mucho en los últimos años y es pues, impresionante cómo tiene energía y ha estado trabajando y sacando cosas es muy alentador. Eh, tiene más de 35 publicaciones en muy buenas revistas y pues es investigador insaciable. Pues le damos la palabra a Luis y bienvenido. Hola, hola. Gracias, gracias Andrés. Eh, para mí es, es de mucho gusto estar aquí, estoy muy contento. Eh, yo tengo mucho eh, cariño a muchos colegas mexicanos y mucho la cultura mexicana, la comida mexicana eh, y pues primera vez en México, así que vamos a hacer lo posible por, por mostrarles lo que estamos haciendo, a ver si, si les gusta, si los convence eh, y quisiera comenzar el, la presentación eh, mostrando este, este chiste, supuesto eh, este figura chiste que estaba en, en la primera diapositiva en donde estamos viendo en, en el primer cuadro, a la, arriba a la derecha el, está el oso en un bosque, que no está perturbado, después el bosque está perturbado, el, el oso sigue ahí después empiezan a construir un asentamiento o, o un mall, el oso sigue ahí y después la gente dice, oh mira ah, hay, hay, un, hay un animal nuevo aquí, pero el oso siempre ha estado ahí, ¿verdad? entonces ese, ese eh, enfoque es Básicamente lo que yo utilizo para entender a las enfermedades o a los brotes. ¿verdad? Por ahí van a ver en eh, las noticias un brote de eh, virus Nipah, por ejemplo, y que es enfermedad emergente y que no sé qué y van a estudiarlo. Resulta que el virus siempre estuvo ahí, siempre estuvo ahí en los animales silvestres y ahora resulta que la gente empieza a irse a esos lugares y pues ya se enferma, ¿verdad? Entonces, eso es, eso es lo, que, lo que tratamos de meterle un poquito de ecología a la epidemiología. Ahorita voy a hablar más de eso, pero precisamente Andrés mencionaba que yo estudié medicina de la conservación, que ni es medicina ni es conservación. Es como usar ecología para entender enfermedades, ¿verdad? Eso es lo que hacemos. Eh, me pueden llamar de cualquier forma y ya me acostumbré a es que escriban mi nombre de, de cualquier forma, así que, que estamos a sus órdenes. Eh, Andrés también mencionaba que ahora en, estamos mudando, nos estamos mudando al laboratorio a trabajar a Virginia Tech y eh, es en el Colegio de Recursos Naturales y el Ambiente y en el Departamento de eh, Conservación de Peces y Vida Silvestre. Entonces, eh, vamos a seguir trabajando con, con biogeografía de enfermedades y eh, pues el laboratorio está, está disponible para los que quieran eh, tener algún tipo de interacción, pasantías o alguien que quiera aplicar a, a fondos aquí en México para tratar de sacar posgrado ya con mucho gusto pues les echamos la mano para aplicar, ¿verdad? esa es la idea, seguir eh, trabajando en estas líneas de investigación hablando de posgrados, esto es una, son una colección de fotos de los estudiantes de posgrado que trabajan allá eh, ¿alguien ve un patrón aquí? ¿cuál? hay bastantes mujeres Ajá. ¿Qué, otro, otro, ¿qué otra cosa les llama la atención? animales, sí es, todos salen contentos y agarrando animales, ¿verdad? es la típica foto para, para internet entonces, esa es como que se acostumbra allá, yo dije, bueno, si voy a presentar lo que están haciendo allá los muchachos en conservación, también quisiera mostrarles que todo ese, ese patrón de salir unas fotos con animales, eh, son cosas que también estamos haciendo nosotros, no más que las cosas que hacemos para estudiar a los animales son para en cuestiones de enfermedades. Eh, puede ser aplicado a conservación, por ejemplo, aquí es, es el zorro de Darwin, una especie en peligro, tomando muestras de sangre eh, eh, para ver si están expuestas a un virus específico que puede erradicar o, o eliminar las, algunas poblaciones. Eh, esto es, eh, ahí estoy yo sosteniendo un pez, una, una percha. Y eh, este es un lago que está congelado. Entonces se abre un agujero en el lago, buscamos la percha, y eh, lo que estamos buscando es un parásito que está afectando a estos peces y eh, cuando usted se corta el, el filete se ven como manchas blancas en el filete entonces está, eh, está empezando a reportarse un poquito con más frecuencia de lo que antes se reportaba eh, otras enfermedades que no son ni en peces ni en vías silvestres sino afectan más a, las, a los animales de producción o, o a la gente ¿verdad? Eh, ya estoy trabajando también con un tlacuache, eh, porque hubo un brote en Guatemala de una lechería en donde los ordeñadores trabajaban, ordeñaban la, la leche a mano, sin máquina, y pum, se murió uno. ¿Y qué le pasó? Pues tuvo fiebre tres días, después como que empezó a perder la conciencia el cuarto día y pum, se murió. Ah, bueno, qué, qué mala onda. Después otro. Ah, bueno, mala onda otra vez. Pero después otro. Entonces eso ya no es al azar. Ah, entonces, algo estaba pasando, entonces fuimos, y algo que tenían esas vacas era un montón de garrapatas. Entonces, se tomaron las garrapatas, se buscó una bacteria que, que cabal daba esos síntomas, como de libro. Eh, empieza con fiebre, después se empieza a perder la conciencia, esta es mortalidad, y pues encontramos eso en, en las garrapatas, encontramos garrapatas que eran de animales silvestres, y pues ya empezamos a, a, a entender la historia natural del brote que estaba pasando en zona, del sur de Guatemala. Entonces eso es más o menos lo que hacemos eh, nosotros. Eh, esos datos los pasamos al laboratorio, eh, analizamos los datos, patología, diagnóstico, varias, varias formas y ya el, la fase final es hacer los análisis. Hoy de lo que voy a hablar un poquito es de la parte de los análisis, ¿verdad? Y eh, para, para explicar... Ese, ese, ese trabajo que hacemos para analizar los datos a través de, de, que vienen de las enfermedades, pues primero tengo que definir epidemiología. Eh, según la Organización Mundial de la Salud, la epidemiología es la, la, el estudio de la distribución de enfermedades. verdad Y según Krebs, una clásica definición de ecología es el estudio de la distribución de las especies. Entonces, a la hora de, de ver qué, cómo se parecen estos dos conceptos, eh, a mí lo que me llamó la atención es que la ecología realmente puede aplicarse a la epidemiología. ¿verdad? No más que de las especies, en lugar de ser plantas o mamíferos, tal vez eh, son, son enfermedades. ¿verdad? Las especies pueden ser un, una bacteria o un parásito. Y cuando pensamos en bacterias, parásitos, virus, eh, esto es lo que tenemos en mente, que, que son malos, que deberían de erradicarse, que no deberían de existir, que nos causan daño. ¿verdad? Esa es como la percepción de entrada que uno como ecólogo tiene cuando uno escucha epidemia. Eh, los parásitos, eh, para esta plática, los vamos a, a, a definir un poquito de, a grandes rasgos como microparásitos, aquellos que no podemos ver, que necesitamos microscopio, que causan eh, enfermedades eh, o no, y los macroparásitos, los que sí podemos ver, puede que causen o no enfermedades también, pero en general los dos necesitan otro organismo, eh, y pues yo cuando me refiero a parásitos, puede que esté hablando de los micro o de los macro, ¿verdad? Eh, parte importante de mis inicios en investigación eh, incluyen eh, brotes de rabia en algunas ganaderías del sur de Guatemala. Eh, ahí había mucha caña, entonces después, eh, perdón, había mucha ganadería. La ganadería empezó a bajar de precio, la carne, se empezó a importar mucho, Brasil empezó a producir mucho. Y entonces lo que pasó es que, bueno, ¿para qué voy a tener carne? Mejor metieron caña de azúcar. Y la caña de azúcar, entonces, eh, reemplazó toda esa área llena de ganado. Los, el ganado tenía mucha, eh, eh, eh, eran parasitados, digamos, o depredados por vampiros. Y cuando cambiaron la, el ganado por caña, esos vampiros empezaron a quedarse sin comida. Entonces, lo que hicieron fue cambiar de presa y empezaron a comer, a alimentarse de cerdos o de humanos. Entonces, un, hubo un brote de, de, de mordeduras de murciélagos, vampiros y pues fuimos a ver, fuimos a ver, fuimos a capturar vampiros, eh, ver qué era lo que estaba pasando, y ahí fue que, nos, que entendimos que el ganado estaba, estaba siendo reemplazado por caña, entonces las presas estaban disminuyendo para esas poblaciones de, de vampiros, y pues mientras estudiamos, eh, los vampiros empezamos a encontrar varios, varios virus, que nos habían sido reportados para Guatemala, pero algo que me llamaba mucho la atención es que los, los murciélagos, tenían una condición corporal y un estado de salud, digamos, bastante bueno, buen peso, pero era muy común encontrarlos con parásitos. En este caso son un tipo de chinches que tienen los murciélagos eh, y, bueno, pues, pues ellos no se veían enfermos los murciélagos. Esta es otra foto eh, de una red de conservación de murciélagos eh, esta es de de un murciélago insectívoro a la izquierda que está siendo parasitado por piojos. Eh, y ustedes pueden ver el montón de piojos, eh. equivalente en tamaño, yo creo que sería como que un ratón, yo tuviera un ratón chupándome sangre todo el rato, unos 10 pues, unos ratones. Entonces ellos, a pesar de que tienen esa presión eh, de los parásitos, su condición de salud eh, en términos de los veterinarios que estaban trabajando ahí, muy buena, ¿verdad? No se veían enfermos, Allá al fondo, a la derecha, este, eh, una foto de, de una investigadora de ecología de murciélagos en Filipinas. Y también se ven estos pequeños gusanos que están eh, parasitando al murciélago. ¿verdad? Eh, otra vez, el, el, el murciélago se veía en condiciones saludables. Entonces, a esto, este equilibrio que tienen los animales se llama coevolución. Y, eh, pues. Eh, eso es más o menos lo que tratamos de entender cuando estamos viendo cuál es el reservorio natural de una enfermedad. Eh, este es otro un ratón que encontramos eh, cuando estamos haciendo estudios de cantavirus en, en las zonas altas de Guatemala. Y este es un tipo de, de gusano, una, una mosca que necesita que su descendencia se alimente de un animal vivo. Eh, y si el animal, pues, pues eh, pues tiene que estar en, en buena, buen estado de salud para que el parásito complete su ciclo, ¿verdad? De hecho, eh, lo, lo que a través de la evolución lo que el parásito busca es poder completar su ciclo y tener descendencia después, eh, esa especie tenga descendencia. Y la única, el único reporte que existe eh, de un parásito matando a su reservorio natural es de este microsporidio que eh, vivía en una que parasitaba una especie específica de caracol y resulta que este caracol era de, un, es de una isla y estaba ya en peligro de extinción al punto de que ya no lo encontraban más tomaron las, los pocos individuos que encontraron que eran como ocho se los llevaron a, a un zoológico de londres y los estaban pues cuidando allá eh, el parásito empezó a aumentar en poblaciones al punto de que empezó a matar a los individuos y, y erradicó a la población completa. Entonces, eh, yo, uno de los investigadores que trabajaba con esto cuenta que él tenía ya el último caracol en su mano y él decía, no puedo creer que tenga la especie aquí, pues después el caracolito se murió por el parásito, pero... Eh, hay que considerar que ya la población tenía presión externa, ¿verdad? No fue el parásito el que llevó, tal vez, hasta la extinción a la especie. Porque, ¿qué pasa? Si el, el reservorio natural del parásito se muera, ¿qué creen que va a pasar? Pues, también se va a morir el parásito. Hay, hay algunos, ahora el concepto de coevolución uh, está actualizándose ya se desarrolló otro concepto de coextensión. Eh, hay una garrapata que parasita solo al rinoceronte blanco. Trataron de colectar la garrapata, ponérsela a elefantes, a animales que medio pudiera, pudieran parecerse a, al rinoceronte y no, solo al rinoceronte blanco. Entonces, ahora que el rinoceronte blanco, creo que quedan dos machos, algo así, que ya se declaró extinto. Eh, pues ya se declaró ex, extinta la garrapata también. ¿verdad? Entonces, coextinción eh, cuando hay una fuerza bien importante de coevolución. Eh, entonces ya, ya aprendí, aprendimos un poquito de, de, de, de cómo, cómo estudiamos a los reservorios, a los parásitos y uh, solo quisiera mencionar cuál es el rol y de qué sirven los parásitos en un ecosistema. Eh, una de las formas que... que de funciones que tienen los parásitos es eliminar a los, a los depredadores. Yo recuerdo cuando estaba en, en primaria que las maestras nos decían, bueno, el jaguar en Mesoamérica es el depredador tope, eh, naturalmente. Eh, el jaguar se come a todos y nadie se come el jaguar. El jaguar puede comerse a, a los cocodrilos, por ejemplo, los caimanes, puede comer, comerse anacondas, puede comer tortugas, que, que son un eslabón son muy difíciles, no cualquiera se preda las tortugas, por ejemplo, en las comunidades. Entonces, el, de, el jaguar se come a todos y nadie se come al jaguar. Eh, esta es una, una foto de un eh, vampiro eh, alimentándose de, de un ciervo aquí en México. Y, pues, nomás nomás para mostrar que la de los... los modelos que mejor explican a los parásitos, por ejemplo, en sistemas como estos, como estos, es que los parásitos cumplen un rol un rol de depredador y el hospedero es la presa, verdad? Son los, los modelos que mejor explican esos esos dinámicas. Entonces resulta que hay reportes de jaguares con anticuerpos contra rabia y rabia es un eh, parásito transmitido por los murciélagos, vampiros. Entonces puede ser que la rabia esté matando al depredador que pensábamos que era el depredador tope. Y si la rabia, que es súper chiquito, que es un parásito súper chiquito, logra matar al, al depredador tope, puede ser que otros animales dentro de la comunidad se beneficien de que sí haya enfermedades en, el, en la comunidad. ¿verdad? Entonces, en ese escenario, las enfermedades estarían siendo, o los parásitos estarían siendo importantes porque pueden controlar depredadores tope, eh, Dentro de, de, de, un, de un ecosistema. Otro rol de los parásitos es que eh, pueden eh, regular poblaciones, poblaciones grandes. Eh, esta es una foto de otro murciélago que encontramos, de otro vampiro que capturamos. Y los vampiros pueden vivir muchos años. Depende de la especie, los murciélagos pueden vivir dentro de 10 y 40 años. Tienen un sistema inmune muy fuerte, entonces les... Ahí se han reportado con ébola, con virus nipa, eh, y ellos, ellos están, pues, pues no hay mortalidades de murciélagos, por eso. Eh, y son bastante resistentes a parásitos en general. A, aquí en la espalda de murciélagos yo estoy mostrando una garrapata, que otra vez sería el equivalente a tener un pollo succionándome de la espalda sangre. Y, lo, y el vampiro el, el, el con muy buen peso, buen, buena condición corporal. Se les ha inoculado a murciélagos eh, adultos rabia eh, intracerebral y resisten. Entonces, son súper, son súper resistentes a un montón de cosas los murciélagos cuando son adultos. De hecho, eh, ocupan eh, los techos, lo que hace que, otra vez, estén bien protegidos de depredadores. Entonces, las comunidades de murciélagos podrían crecer, las poblaciones podrían crecer un montón sin control. Pero sucede que algunos investigadores encontraron que eh, cuando son bebés, eh, la mayor mortalidad de los bebés eh, es causada por rabia. Hasta 80% de los bebés pueden morirse en una población. En este escenario, entonces, las enfermedades otra vez ayudan a controlar poblaciones. ¿verdad? Bien, bien interesante. Eh, otra forma de, de entender cómo funcionan cuál es la función que tenemos, el servicio que prestan las enfermedades, es que se han categorizado incluso como ingenieros de los ecosistemas. Eh, ¿alguien, ¿Alguien reconoce esta foto? Es una epidemia que hubo en África. ¿No? Enfermedad. Muy bien, RenderPast. Y esta es, es un virus eh, que se cree que fue introducido a través del ganado, y del ganado afectó a los herbívoros silvestres que habían en África. Lo que pasó entonces es que cuando hubo epidemias afectando a los herbívoros, se empezaron a morir muchos herbívoros y ya no había nadie que se estuviera comiendo el pasto. Entonces empezó a crecer mucho el pasto, había mucha biomasa y durante el verano se empezó a secar eso y ya había mucho combustible para los incendios. Entonces esos incendios que antes eran un poco chiquitos porque había poca biomasa, porque los herbívoros se comían todo, ahora fueron grandes y ya empezaron a matar a los árboles. Que antes, los, siempre aquí los, los incendios son como cíclicos, como estacionales, esta vez fueron muy grandes, ya mataron los árboles y cambiaron el paisaje. Entonces, otra vez, en este escenario, los, las enfermedades lograron cambiar completamente el, el, el sistema, ¿verdad? Y finalmente las, enferme las enfermedades o los parásitos pueden ayudar a regular eh, las redes tróficas. Por ejemplo, hay algunos tremátodos que afectan a los caracoles y eh, hacen que haya un cambio de comportamiento. Los caracoles normalmente son, eh, tienen fototropismo negativo, lo que significa que cuando están en el agua quieren irse al oscuro, no, no quieren ser depredados, tienen miedo. Pero si yo le pongo parásitos... Van a empezar a cambiar el comportamiento y van a buscar la luz. Y esos, para, esos caracoles van a ser más fáciles de depredar, ¿verdad? Por las aves especialistas en esos, en esos caracoles. Y resulta que el parásito que, ha, que hace que haya ese cambio de comportamiento necesita, en uno de sus ciclos, estar en un ave. Entonces, es, es el diagrama que mostramos aquí abajo en donde el, el parásito está tratando de cumplir su ciclo. Otro ejemplo bien, bien, bien claro es eh, un, un tremato que afecta que también necesita los caracoles, pero también necesita pasar una fase eh, en anfibios, entonces el parásito llega y cuando, no sé cómo se dice, mm -hmm. pero nosotros vimos tepocates, cuando los tepocates que, es, que son la parte que nada, empieza a generar, las, a, a, a desarrollar las patitas, eh, se aloja ahí. Y empieza a hacer algunos cambios químicos que en lugar de generar dos patitas que deberían ser, empieza a generar más. Y ven ahí la foto de esa rana que tiene más de dos patas y las otras no son funcionales, pero se desarrollaron. Eh, en Estados Unidos empezó a ver este fenómeno, se preocuparon, pensaron que eran eh, cosas tóxicas en el agua, no encontraron nada. Y resulta que había un brote de este parásito, ¿verdad? Más de lo que eh, se había podido observar. O podría ser que ya no había aves. Porque a estas ranas les cuesta saltar con esas patas. Entonces es más fácil para un depredador agarrar al débil, al que tiene problemas. Entonces el, el, el parásito que creen también necesitaba un ave para cumplir su ciclo. ¿verdad? Okay. Y finalmente, eh, eh, en, en parásitos que cambian comportamiento, este ejemplo clásico, que es bastante nuevo para, para para la comunidad de ecología de enfermedades, pero, pero ya es un clásico, y es que, bueno, el, el ratón se come al gato, eso es, eso es el, el, el lo normal. Entonces, el ratón le tiene miedo a los gatos, y de hecho se sabe que solo la orina de un gato es suficiente para que el ratón ya tenga miedo, ya, ya, no, quiera, ya no quiera salir. Los ratones tienen muy buen olfato, pero tienen mala vista. Entonces, ellos cuando van caminando, Usan los bigotes pegados a la, a la pared y se van pegaditos a la pared cuando van caminando. ¿verdad? Pero si hay orina de gato, pues ya mejor no salen. Se dieron cuenta que al meterles un parásito que se llama toxoplasma, eh, el, el ratón perdía el miedo. Y en lugar de irse por, el medio, por las orillas, ya atravesaba acá la, el, el cuarto. Y ya ni le tenía miedo a la orina del, del gato. Entonces, ¿alguien ha escuchado Toxoplasma y sabe uh, eh, que les da a las mujeres embarazadas? y qué le recomiendan a las mujeres embarazadas? ¿Alguien sabe? Que se deshagan de los gatos, porque este parásito necesita cumplir un ciclo dentro de los intestinos de los gatos. Entonces, es bien interesante cómo los parásitos tienen estas eh, interacciones bien complejas. Eh, y eh, una... una colega de Chile, Marcela Aldana eh, para su tesis de doctorado estuvo evaluando parasitismo en peces hay unos parásitos que afectan las eh, por donde respiran los peces y eh, ella encontró, bueno hizo su, su muestreo en zonas con mucho turismo y zonas un poquito más pristinas digamos, y encontró que los, para, que los peces en zonas perturbadas, limpios sin parásitos y las zonas más, más conservadas Peces con parásitos bien interesante al punto de sugerir que los parásitos pueden que sean bien sensibles a algunos contaminación o a, otra forma de, de, de perturbación y eh, ellos van a, desapa a, a desaparecer primero antes que el hospedador cuando hay algún tipo de, de perturbación en, en el sistema entonces ahora la gente está diciendo ah, si no encuentro parásitos tal vez este ecosistema está perturbado algo está pasando ¿verdad? y ya los parásitos empiezan a utilizarse como un indicador de, que, de cuál es la salud o el estado de, de, de ese ecosistema. Ese es un escenario ideal, ¿verdad? Los parásitos tienen su función, tal vez no van a haber brotes, pero siempre voy a tener el parásito en su reservorio, eh, eso es lo que esperamos, tiene un equilibrio, digamos. Pero resulta que, eh, lo, que es, lo que está pasando es algo como esto, o lo que ha estado pasando en, en el antropoteno, es algo como esto en donde ya ese equilibrio se empieza a romper eh, y eh, cuando empezaron a estudiarse las epidemias como lo que lo que se sabía lo que se sabía era muy poco ¿verdad? no había no se sabía incluso que había bacterias que había microorganismos se pensaba que la transmisión era por aire había un montón de cosas no había mucho mucho mucha información entonces los los doctores de esa época Tenían que ingeniárselas para ver cómo estudiaban esos brotes, esas epidemias. En las clases, cuando, en los doctorados de antes, eh, en lugar de dar microbiología, inmunología, lo que se daba era ética, arte, filosofía, porque lo que buscaban era que el, el investigador tuviera un pensamiento crítico, resolver algún problema con muy poquita información, ¿verdad? Entonces es, es lo que vemos aquí en, en estas fotos de... Cómo, cómo, ¿Cómo respondían los, los investigadores al, al, al estudio de enfermedades? Ahora la cosa ya cambió, ahora tenemos bastante información y esto es más o menos un escenario de cómo se viene, se viene la cosa para el estudio de enfermedades. Tenemos más información de la que podemos analizar ahorita. ¿eh? Se, se produce, hay algo que, se, que lo están eh, proponiendo como epidemiología digital, ya estudiar los datos que se generan eh, eh, cada segundo en distintos lugares por distinta gente. Más, eh, estudios más complejos, no solo estudiar el parásito y su hospedero, sino utilizar eh, redes, eh, análisis de redes sociales eh, para ver cómo en lugar de solo el parásito y el hospedero, el parásito y un montón de otros hospederos, un montón de otras especies. Eh, aquí abajo, en, esa, en esas manchas azules y rojas, ver cómo eh, la filogenia de los hospederos puede explicar o no la presencia de los parásitos. Y, bueno, mucha, mucha información de, de la genética de los hospederos y los parásitos. Hay muchos datos que, que todavía no estamos usando. Eh, arriba a la derecha es algo que estamos proponiendo, es una revisión eh, que hicimos con, con, con willy y con Nick eh, en donde estamos proponiendo que los modelos de nicho pueden unirse a la información filogenética de los parásitos o de los eh, hospederos, para empezar a entender cómo es este eh, cambio de un hospedero al otro cuando veo los, las epidemias, ¿verdad? Y abajo, eh, algo que está subutilizado un montón, es el uso de información de Twitter, por ejemplo. Estos son los tweets de la palabra ébola. Y... Eh, unos investigadores encontraron que cuando la gente siempre tuiteaba eh, ébola, cuando hubo un brote en África, y cuando se reportó el primer caso en Estados Unidos, por ejemplo, todo Estados Unidos se pintó amarillo aquí, de todos los tweets que hubo. Entonces, eh, la información de Twitter es gratis. Eh, hay unos investigadores que eh, empezaron en, en, en la Universidad Estatal de Pensilvania, empezaron a estudiar los tweets de la gente que decía gripe, o dolor de cabeza, o en todo Estados Unidos, y encontraron que la gente empezaba a quejarse o a usar esa palabra dos semanas antes de que el país declarara que ya era estación de influenza. Entonces, lo, lo que los investigadores proponen es que la gente se empiece a enfermar y a sentirse mal antes de que empiecen a ir al médico. Y de hecho proponen que entonces las, campa las campañas de vacunación contra influenza en humanos en Estados Unidos se corra y se adelante dos semanas. Entonces es, el problema es de que es tanto, tanta la información que necesitas una supercomputadora para estos análisis. ¿verdad? Entonces yo estudio algunas partecitas de esto en diferentes escalas usando esta idea de, de una salud para entender no solo el cambio en el ecosistema, sino también el cambio en el hospedero o el cambio en el comportamiento de la gente. ¿Por qué pasan las epidemias? Es un proceso bien complejo y en epidemiología clásica a veces nos enfocamos solo en, una, en, un, en uno de los eslabones de este, de este problema. ¿verdad? Entonces, algo que voy a explicar aquí es eh, algunas diferencias en el estudio de enfermedades y el estudio de enfermedades, como estamos hablando de enfermedades infecciosas, que son organismos vivos, eh, pues podemos utilizar ecología. Este es un clásico en ecología, eh, en donde se discuten las diferencias de escala en el estudio de, de los organismos. Y el autor propone que mientras más fina la escala, en términos, eh, cuando hablo de escala, hablo de, Escala de abajo en el eje de las X, escala espacial, de milímetros a continentes, o en el eje de las Y, escala temporal, de minutos a siglos, ¿verdad? Y mientras más fino es eh, la escala, minutos eh, en una caja Petri, eh, mi capacidad predictiva es muy baja. Y cuando me muevo a una escala más gruesa, a nivel global, eh, por siglos, mi capacidad predictiva es mucho mejor, aumenta. Entonces, el estudio de las enfermedades va en todas esas escalas, dependiendo si yo quiero ver eh, cómo se transmite una enfermedad dentro de una población o cómo se transmite una enfermedad dentro de comunidades o dentro de poblaciones, yo voy moviendo mi escala y tengo que ser consciente de que la capacidad predictiva va a cambiar. Entonces, solo para mencionar, voy a, voy a dar algunos ejemplos de cómo puede ser escala fina, ultra fina o gruesa. Y me voy a enfocar más en la escala gruesa. Pero como cuando hablo de escala ultrafina, es por ejemplo un individuo. ¿Qué pasa en un individuo? Y eh, tengo un amigo que está estudiando cómo una proteína que tiene el virus del dengue se manifiesta, hace que se manifieste o no inmun eh, respuesta inmunológica en el individuo. Es una escala muy, muy fina. Y para esas escalas súper finas también se pueden utilizar modelos, modelos descriptivos o modelos predictivos. Pero eh, son súper complejos, ¿verdad? Todos los, todos los eslabones de, de este sistema tienen un montón de supuestos que yo tengo que reconocer. Y con esos supuestos, pues, eh, voy yo a, agregando y agregando incertidumbre o error. Y, pues, estos modelos podemos a, usarlos a nivel celular. Un ejemplo de cómo la inmunología se manifiesta en las epidemias. Estos son casos de cólera en Bangladesh. Y eh, en el eje de la Y tengo tiempo, y en el eje de, la, de, de las X tengo tiempo, y en el eje de las Y tengo la respuesta de anticuerpos de la gente. Y pueden ver que dos, dos diferentes eh, tipos de cólera: esta es el, la clásica, y hay otro linaje de cólera que se llama el TOR. Y pueden ver que el TOR genera mayor inmunidad, la, el cuerpo responde más fuerte a ese linaje que al linaje clásico. Entonces. Estas estos, eh, respuestas a nivel individual son bien importantes en las epidemias. De hecho, eh, ellos, los investigadores hicieron análisis de tiempo de los reportes de gente enferma a través de los años y encontraron que después de una epidemia bien grande, en la siguiente estación que debía haber epidemias, no había muchos enfermos. La inmunidad se mantenía. Entonces, no es que la gente no ingiriera la bacteria, es que tenía anticuerpos que los protegían. Ya cuando bajaban esos anticuerpos, la siguiente venía al montón de casos. ¿verdad? Entonces así se manifiestan estos eh, factores a ultra fina escala. A escala fina, cuando me, me refiero a escala fina, estoy hablando de nivel de poblaciones entre un individuo y otro. No dentro del individuo, sino adentro de una población. Para eso hay un clásico, que es eh, el estudio de cómo un individuo puede pasar de susceptible aquí a infectado o a, a que se muera, ¿verdad? Que, se, que se salga de infectado. Son, es un modelo viejo que básicamente eh, usa estos cambios de un comp compartimento al otro y para esos cambios utiliza algunos parámetros. Esos, esos parámetros son súper importantes dentro de estos modelos, eh, son como modelos de poblaciones más o menos. ¿Y eh, cómo se generan estos? Generalmente a nivel de, de laboratorio. Agarro un, agarro un ratón, lo saco de, de una población, lo infecto, lo vuelvo a soltar y miro cuántos ese ratón infecta de los otros. Y así van, van generando esos experimentos pero varían mucho de, de un laboratorio al otro, de una especie a la otra. Entonces, estos parámetros casi que mandan cómo va a ser la respuesta de los modelos. Ya muchas veces eh, van a encontrar en la literatura que dice uno de nuestros supuestos es que el, parámetro, el valor del parámetro es esto. Entonces, en esta revisión que hicieron, empezaron a ver que los supuestos de los investigadores a, a qué parámetro usar, impactaba muchísimo en cuánta gente se iba a afectar o no dentro de esa población. Entonces, otra vez los supuestos, ¿verdad? Cuando uno trabaja estas dinámicas de transmisión, los modelos que mejor explican eso son los de, modelos de, de poblaciones, de inmigración, de crecimiento poblacional, y de hecho este valor de R0, sub que es eh, un individuo cuánta descendencia puede tener, se utiliza también en, en epidemiología, R0, sub y es un individuo cuántos otros puede infectar, ¿verdad? Pero hay sistemas súper complejos como este, en donde ya si voy a modelar una enfermedad, tengo que desarrollar esos parámetros para cada uno de los componentes en el sistema. Mucha complejidad, mucha incertidumbre. Ahora nos vamos a mover a una escala más gruesa, vamos a hablar de eh, biogeografía de, de enfermedades. Eh, cuando hablo de biogeografía de enfermedades, la idea es tratar de entender por qué una enfermedad está en un lugar, pero no está en otro. Y este es un mapa, eh, ya súper antiguo, más de 100 años, de la distribución de enfermedades en México. Y una de las enfermedades más importantes que, que hubo en esta época fue eh, la fiebre amarilla. Es un virus transmitido por unos mosquitos. De hecho, la fiebre amarilla era tan importante en esta zona, eh, que en el canal de Panamá, Mesoamérica, la zona mesoamericana, el canal de Panamá tuvo que detenerse, la empezaron a hacer unos franceses y la detuvieron, porque la fiebre amarilla estaba matando a todos los trabajadores. Importaban trabajadores de China solo morirse. Entonces no avanzaban, no avanzaban y dijeron, ¿saben qué? Tiramos la toalla. No, no, no podemos seguirle. Entonces Estados Unidos compró los derechos y ellos lo primero que hicieron fue ir a fumigar, mataron los mosquitos y ya desarrollaron el, el terminaron el proyecto. ¿verdad? Entonces enfermedades súper, súper importantes en, en cómo se moldea incluso las culturas. Eh, aquí una de las eh, hipótesis podría ser por ejemplo que la piedra maría puede estar en cualquier lugar de méxico que no le importa el clima que no le importa eh, la vegetación que no le importa nada pero realmente esto no, esto no es lo que se vio y lo que se vio es que la fiebre maría eh, esta línea punteada que se ve aquí es, creo que es una zona de cambio de altitud no conozco bien la topografía aquí pero por lo que leí era que eso era una barrera para que la fiebre amarilla se concentrara en esta zona. Entonces, ¿cómo ese, ese, ese estudio de que ah, las enfermedades tal vez no están regadas al azar, y tal vez mantienen unas, unas condiciones como que bien consistentes, en donde ocurren, ocurren, eh, están ahí, ahí, ahí. Y pues, uno de los personas que empezó con esas ideas eh, fue un ruso, Eugene Pavlovsky, y él decía, ¿saben qué? Las enfermedades aquí en Rusia no están en cualquier lado. Yo voy a un lugar y encuentro una enfermedad y voy a otro lugar con condiciones ambientales distintas y encuentro otra enfermedad. Entonces, eh, él estudiaba leishmaniasis y vio que leishmaniasis aparecía en zonas secas y se mudaba a zonas frías y más húmedas y ya la gente no tenía leishmaniasis. Empezó a estudiar, por ejemplo, tularemia y dijo, bueno, estas son las condiciones de tularemia, una enfermedad transmitida por garrapatas. Aquí están pasando una, una tela blanca porque las garrapatas cuando hay movimiento se agarran. Entonces ahí están ellos simulando eso y eh, eh, dijeron, bueno, estas condiciones son bien consistentes, esta enfermedad no la encontramos en otras zonas y después estuvieron estudiando fiebre de papatas sí, y dijeron, no, también zonas secas, zonas áreas. Entonces, él les llamó, la, la enfermedad tiene una nidalidad, tiene un nido, y ahí está, en esas condiciones está, y bueno, eso era lo que él, lo que él decía. De hecho, él encontró o propuso que la fiebre María eh, iba a ocurrir, eh, iba a presentarse en estas zonas eh, tropicales, ¿verdad? en los dos continentes. Y algunos libros proponían de que la fiebre María se importó con los esclavos, desde África, sin embargo él en una revisión que hizo encontró que la fiebre maría se reportó antes en los viajeros que venían de Europa antes de estar importando esclavos, entonces él propone que eh, así como hubo esta división de los continentes y ya hubo diversificación de algunos organismos, eso se aplicó también a, las, a, las, a los virus, como el, el virus de la fiebre maría, y eh, por eso hay este, este dilema de cómo estas, por qué la, las poblaciones, digamos, de virus de la eh, costa del oeste de África se parecen un montón a las costas, a, a, la, a las zonas centrales de Latinoamérica. Eh, entonces, eh, por ahí hay, hay bastante que, que investigar, ¿verdad? Un paper reciente que, que todavía debate las ideas de importación o no de, del virus, en 2017 se publicó. Y esa idea de estar tratando de reconstruir todo el sistema también puede aplicarse a niveles biogeográficos. Yo puedo establecer, ok, ¿cuáles son las condiciones o el nido eh, ambiental que utiliza un reservorio o el nido ambiental en donde ocurre la garrapata? Eh, en Chile se ha encontrado que hay ratones que se distribuyen desde la costa hasta los Andes. Pero el hantavirus, que es un parásito dentro del ratón, ocurre hasta cierta altitud. Aunque el reservorio suba más, el virus solo se encuentra hasta cierta altitud. No lo han encontrado arriba de ese, de ese umbral. Entonces, estas ideas del nido eh, que, que propuso Pavlovsky eran bien, bien básicas, digamos, y se fundamentaban más, más que todo en algo observacional, ¿verdad? algo eh, eh, puras hipótesis. Después eh, surge un buen rato después Peterson, y algo, algo que evitó que esta idea como que ganara más terreno es que primero, casi todo lo publicaba en ruso. Y después es que su formación era médico, era un médico militar, entonces no logró desarroll, desarrollar bien las ideas. Eh, y Peterson propone algo bastante similar, en donde las enfermedades no están al azar, que, que realmente hay condiciones en las que yo puedo eh, caracterizarlas, y aplicó una, un enfoque mucho más cuantitativo. ¿verdad? Eh, este es de los primeros trabajos eh, donde se proponen esas ideas, que después resultan, hace un par de años, en un libro que ya las propone de una forma un poquito más estructurada. Entonces es un campo que está bastante en bastante desarrollo, digamos, es bastante nuevo. Eh, el campo de, de desarrollar estos modelos está... Hay mucho, mucho que, que hacer, pero la aplicación sí ya tiene un rato y realmente ha sido bastante útil. Este es uno de los, cuando empezaron a caracterizar y dijeron, ¿sabe qué? La peste bubónica ocurre solo en estas condiciones ambientales. Eh, en Rusia, entonces dijeron, ok, entonces vamos. Y lo que empezaron a hacer es que se dieron cuenta que el reservorio era un tipo de roedor y empezaron a tirar en, con avión eh, cebo para matar al roedor. Entonces, mataron a todos los roedores de la zona entonces la pulga que transmite la enfermedad ya no tenía que alimentarse, se murió la pulga y ya los casos de peste bubónica en esta zona se vinieron al suelo. Ya no, ya no se reportó mucho. Lo mismo con esta enfermedad, eh, una enfermedad en África, utilizaron Maxen y eso sirvió para ir a identificar zonas en donde tenían que hacer vigilancia epidemiológica y súper útil, ¿verdad? Sí. Eh entonces, eh, eh, cosas que nosotros hemos trabajado para terminar, un par de ejemplos bien, bien breves es que hemos trabajado a escalas continentales ¿globales? Eh, ¿continentales o globales? en escala continental, uno de los ejemplos es eh, el síndrome de la nariz blanca ¿alguien ha escuchado de esta enfermedad antes? es que levanten, solo que levanten la mano para ver cuánto profundizo ok, poquito, ok uh -huh. eh, pues resulta que para, en el invierno del 2016, en Estados, en 2006, perdón, en Estados Unidos llegaron un montón de visitantes a las cuevas y vieron una alfombra de murciélagos muertos. Eh, llegaron investigadores y llegaron a ver que nadie nunca le había puesto coco a los murciélagos porque siempre man, se mantenían estables las poblaciones. Y ahora mortalidades súper grandes. Una especie eh, eh, de miotis que era súper generalista, un miotis bien conocido, sin problemas, hoy está casi extinto por esta enfermedad que encontraron en estos murciélagos, es un hongo. Y este trabajo lo, lo desarrollamos con el Lira de aquí el Necol Town, que está, que está de visita ahora, y lo que tratamos era entender por qué fue tan exitoso ese, esa epidemia y si había riesgos en otros lugares. Pues se calculan más de 6 millones de murciélagos muertos eh, de esta enfermedad que entró a Estados Unidos en el 2006, y está afectando más de 30 estados en Estados Unidos, ¿verdad? Se sospecha que es nativo de Europa, hicieron eh, filogenia del, del hongo, y encontraron que en todos Estados Unidos es un clon, es, una, es como una especie invasora, todos, todos perten... surgieron a partir de los mismos individuos, después se fueron a Europa, buscaron el hongo, lo encontraron en un montón de lugares, pero con mayor diversidad genética, y ese clon de Estados Unidos, lo encontraron en una población de una cueva de murciélagos de Francia, entonces es bien interesante cómo, cómo esta enfermedad llegó a las Américas y básicamente el hongo empieza a crecer en la piel cuando el murciélago está hibernando uh, y el murciélago tiene que gastar mucha energía para compensar esa, esa ese daño ¿verdad? Eh, entonces en lo que gasta energía el murciélago a veces despiertan antes en hibernación porque tienen mucha hambre o mucha sed está muy frío y se mueren o llega tanta la pérdida de energía que pues ya mueren mueren durante la hibernación esta es eh, más o menos la localidad de la zona de, de origen y de esta se sospecha que fue traslocado el hongo hacia las Américas porque la zona de origen es una zona es una cueva turística y se encontró la mortalidad por primera vez en una cueva la más turística de Estados Unidos de ahí llegó se estableció la población y se empezó a regar esa este es eh, la cueva, es ese cuadrito amarillo que ven aquí, eh, cerca de Nueva York, arriba, y la, esos polígonos de colores son distribuciones de algunas especies de murciélagos que hibernan en Estados Unidos. El eh, murciélago de Indiana, que es el, eh, naranja, el, el azul, perdón, ya se considera extinto en algunos de los estados, porque tiene mortalidad esta, en esta especie de hasta el 100%. Entonces, esto es un año después, los, otro año, otro año, eh, 2010, la distribución en el 2011 y esta es la distribución en el 2012. De hecho, hay un, hay un paper en PNAS, una revista súper importante de biología, que dice, no se preocupen, otro invierno ya se, se, se establece, ya, ya no afecta más, y no se preocupen, no va a llegar al, al oeste de Estados Unidos. Y no se preocupen, ni siquiera va a afectar a los murciélagos de, de América Latina empezaron a proponer un montón de cosas con muy poca información, entonces eso gatilló que nosotros quisiéramos ver qué estaba pasando. Eh, esta es la distribución del mapa más nuevo, ver si, sí, 2017, y eh, hay un hoyo aquí eh, en Estados Unidos que también corresponde a un hoyo, porque no se reporta la enfermedad porque no hay murciélagos, ¿verdad? <risa> Entonces, cuando vimos que este señor proponía, ¿saben qué? No se preocupen, solo va a afectar algunas pocas poblaciones de, de, América, de América del Norte. Eh, dijimos, no, si todo lo que este señor está diciendo no, no, no ha encajado, entonces probemos qué pasa con esto de América Latina. Nos dimos cuenta que en las poblaciones se distribuyen mucho en el trópico de cáncer. Entonces dijimos, repliquemos esa latitud en el trópico de Capricornio. Y veamos qué poblaciones de murciélagos pueden eh, estar amenazadas ahí. Resulta que algunas especies que tienen, entran en sopor, un tipo de hibernación también en América del Sur. Y pues lo que hicimos fue ver si en estas zonas eh, el, el hongo podía ser traslocado. Eh, la idea de que el hongo cruzó todo el océano para llegar a, a Norteamérica como que nos, dijo, nos, nos hizo pensar. Entonces tal vez no es tan descabellado pensar que del norte puede irse al sur. ¿verdad? de hecho hay investigadores, yo conozco investigadores que traen sus redes de niebla para capturar murciélagos de Estados Unidos a América del Sur, Entonces, y el hongo se ha encontrado en botas, en equipo, en ropa de, de la gente que visita las cuevas, encontramos que la distribución del hongo en Europa era este polígono eh, amarillo en condiciones de clima, ¿verdad? un espacio climático, y el hongo después, en esta, eh, que se reporta en América, en las condiciones de América del Norte, es el polígono rojo. Y algo bien interesante es que en, este, en esa zona en donde se toca, está la cueva en donde comenzó la, el brote en Nueva York. Entonces, esto se parece mucho a cosas que encontramos cuando estamos modelando especies invasoras, que llegan a un lugar y ya no hay competencia y empiezan a usar muchas condiciones nuevas, que tal vez ni estaban en su, en su rango nativo. Parte de la... Esto se conoce como liberación del enemigo, ¿verdad? Ya no hay depredadores. Entonces ya puedo usar más condiciones, ya puedo expandirme más. Eh, eh, y resulta que cuando estamos hablando de un parásito, el, ¿cuál es el depredador, creen ustedes, de un virus? Bacteria. Las bacterias. Y, y, y también eh, los... Eh, hay unos fagos de los virus, pero también el sistema inmune del, del hospedero, ¿verdad? Ese también puede actuar. Y de hecho, los modelos que mejor funcionan para explicar eso son modelos depredador presa Y entonces, los virus, los, este hongo en Europa eh, no puede causar epidemias porque los murciélagos responden con anticuerpos y eliminan el virus. Mientras en, en Norteamérica... Estos murciélagos evoluciona, evolucionaron sin el hongo. Entonces, su cuerpo no reconoce el hongo y no genera respuesta inmunitaria. Entonces, está bien interesante cómo eh, esto, este hongo está usando condiciones nuevas que no están siendo usadas en su rango nativo. Entonces, realmente no tenemos mucho poder para decir hacia, hasta dónde más va a seguir colonizando. Y pues propon, encontramos que desde la, la distribución nativa que está en el, en el mapa del norte a la zona invasión en el mapa del centro, también existe riesgo para que se vaya algunas poblaciones de murciélagos que entran en sopor en América del Sur. Esto está, eh, una contribución que fue en el 2014, ya es hora de que actualicemos este, este estudio porque sigue la expansión y sigue el interés. Eh, ahorita hay un, unos esfuerzos de investigación para encontrar, para bajar estos, estos modelos a una escala más fina qué está pasando a nivel de especies, ¿verdad? Esos son unos investigadores chilenos que investigan estas especies eh, de Miotis, que pueden ser candidatos excelentes para, para este hongo, ¿verdad? Eh, noticias buenas, otras noticias buenas es que hay un, hay un anti... Es un, hay un fungicida que se utiliza en las verduras o las frutas que uno compra en el supermercado y alguien las utilizó ese fungicida para, para, que, para evitar que, que se pudra la la fruta y dure más en los almacenes, pues utilizaron esa fungicida en 75 murciélagos infectados y lograron eh, controlar y erradicar el hongo de la superficie y la piel de los murciélagos. Entonces, es algo que eh, es prometedor, nomás hace falta más investigación para ver cómo, y en dónde y cuándo aplicarlo, ¿verdad? El último ejemplo es eh, la distribución de cólera. Eh, eh, Cólera es bien importante en la historia de la epidemiología. Y este es eh, John Snow, o Juan Nieves, les digo yo, es, se considera el padre de la epidemiología, ¿verdad? Algo que, que cae mal es que cuando ustedes quieren buscar John Snow ahorita en internet, sí, juego de tronos, lleno, lleno, ya este ya, ya, ya cuate ya no, ya no sale en Wikipedia. Ya, ya. Y eh, pues él empezó con un mapita, hacer un mapita de las condiciones en los sitios donde había brotes, y después utilizó una variable, un factor del ambiente, que fueron las eh, fuentes de agua, para identificar, ah, esta cosa explica los, los clústeres, ¿verdad? Eh, este, el de que él sea el padre de epidemiología es algo muy de, de nuestra, del, del, del occidente, porque eh, los asiáticos consideran a este señor el padre de la epidemiología que mucho tiempo antes dijo, huh, las epidemias no, no se distribuyen tan al azar, sino pues son, ocurren en, en, en ciertos lugares, ¿verdad? No más para nota curiosa. Este estudio eh, fue a nivel global, eh, enfocado en una bacteria que causa un montón de brotes en todo el mundo todavía. Ahorita estamos en la séptima pandemia eh, eh, y esta bacteria afectó en el 2010 bien fuerte a Haití. Entonces estas son las zonas en donde hay brotes en el mundo. Eh, la bacteria a nivel microscópico, las condiciones ambientales que le gustan son las velocidades del intestino delgado. Y eh, lo que te mata no es una gran cantidad de bacterias, lo que te mata es que esa bacteria produce una toxina que hace que se pierda la permeabilidad de, la, de, de los intestinos y toda el agua se sale. Entonces, se manifiesta como diarrea. A eh, esa diarrea le han llamado agua de arroz, porque llega un punto en que ya no tenés más contenido de cal, que es pura agua. Son todos, todos tus, tus líquidos, ¿verdad? Y a las camas eh, de, de las pacientes, por ejemplo, se les coloca un agujero, porque ya no les da ni tiempo ni, ni, ni fuerza para ir al baño. ¿ves? Es terrible, es terrible. Yo conocí a un señor que trabajó en los primeros brotes de esta séptima pandemia en Ecuador, y él cuenta que cuando empezó el brote, un, un enfermo, ah, qué bueno, lo, puedes, lo podemos tratar, y de uno pasó a mil, y de mil a diez mil, fue, es dramático, es muy, muy, muy rápido la epidemia, ya se acabaron las camas de hospital, tuvieron que vaciar restaurantes, y en las mesas ponían los pacientes en el suelo, fue, fue dramático. Entonces lo que les decía, este es un paciente de Bangladesh, Aquí está a la izquierda eh, cuando llega al, a la clínica y a la derecha cuando lo único que hacen es darle líquidos. Ah, entonces la mortalidad va por pérdida por deshidratación. La ecología eh, de, de la bacteria es que eh, sucede en ambientes estuarinos. Eh, se asocia mucho al, a los blooms de algas, como el surgimiento de algas. Entonces, si hay una alta clorofila, yo puedo predecir que vaya o no a haber condiciones para la bacteria, y se ha aislado de algas, de mariscos, de peces, así que cozan bien sus mariscos. Y eh, se, se sospecha que según la historia evolutiva de la bacteria, que el origen haya sido Bangladesh, y que de ahí se distribuyó a muchos otros países. Aquí en las Américas, la séptima pandemia arrancó eh, en la frontera entre Perú y Ecuador, eh, bueno y entonces lo que hicimos fue un modelo de nicho utilizando tres factores abiótico, biótico y la capacidad de la especie de dispersarse en el mundo entonces como condiciones abióticas utilizamos el pH del agua del mar porque el modelo lo hicimos en el mar porque sabemos que es en ambientes eh, marinos en donde se, se originó y eh, entonces utilizamos pH, temperatura, salinidad del mar y como factores bióticos utilizamos eh, información de clorofila, como un índice que nos puede informar sobre la densidad de algas, eh, oh, o de Y como capacidad de dispersión, eh, asumimos una distribución potencial global porque la bacteria se puede mover con las corrientes, ¿verdad? O se puede eh, mover a través de aguas de lastre utilizamos estos sitios en donde se ha reportado la bacteria en el mar eh, confirmada por laboratorio y un, 25 variables de, de información abiótica y biótica del agua y uh, eh, generamos un, un condensamos esa información en componentes principales que son el, el fondo que se ve aquí los colores por ejemplo estas zonas verdes de arriba son, no son tan similares eh, en, ambiente, en términos de ambiente, con las zonas azules, por ejemplo. ¿verdad? Son diferentes patrones abióticos por aquí. Y de eso, pues hicimos un escenario, otra vez un escenario climático, con una eh, herramienta muy, muy fenomenal que se llama NicheApp. Y lo que hicimos fue, pues, decir, ok, ¿dónde ocurren estas poblaciones de bacterias en todo el mundo? Y algo que encontramos es que, por ejemplo, el brote que hubo aquí en, la, en Latinoamérica se parece mucho, es pues, muy cercanos ambientalmente a Bangladesh, mientras otras zonas en donde casi no tengo brotes están en Alemania o Estados Unidos ¿verdad? están más lejanos al eh, donde están los ancestros eh, donde sabemos que se originó estos son los ambientes de, estas son las condiciones en donde predecimos eh, que la bacteria puede, puede presentarse en, bajo los climas actuales o las condiciones de eh, agua marina actuales y estas son las condiciones en donde consideramos que puede estar bajo proyecciones de condiciones de clima o perdón condiciones ambientales marinas en el futuro. Eh, esto, es, esto fue bien interesante porque ha sido tal vez el, el estudio en donde hemos trabajado que ha tenido más atención mediática. Tuvimos entrevistas, eh, salió en blogs, se volvió viral después de salir esta publicación. Eh, entonces, empezó a tener bastante atención y decir, ah, cambio climático puede causar enfermedades en América Latina. Y nadie se había puesto a ver hacia el océano. Entonces, el hecho de que estemos generando información sobre cambio climático, potenciales de enfermedades, realmente puede ayudar a que haya un cambio de actitud. Esta es, eh, a, veces, a veces sentimos que generamos un estudio, publicamos y pues ahí se queda, ¿verdad? No, no generó nada. Y pues... Eh, sin entrar a nada de religión ni nada, uno líder, un líder muy famoso, el Papa Francisco, lee, lee, lee ciencia, lee papers, y resulta que empezó a leer papers diciendo, ah, cambio climático puede causar enfermedades. Sabemos que tiene un montón de seguidores y que puede influir en la gente. Entonces por ahí incluso se ha mencionado que va liberando información sobre, sobre potenciales eh, peligros a la población puede informar a estos líderes y ellos pues pueden diseminar esa información más tarde, ¿verdad? Y era lo que quería presentarles. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Pues, tengo la duda de que si hay alguna Buscado si existe alguna relación entre qué tan, qué tan cercano es el nicho a lo original de un brote con el tamaño del brote, o sea, con la cantidad de, de, de enfermos, de enfermos o infectados. La pregunta es: eh, pensando en, en, en el nicho de la enfermedad, si hay enfermedades que tienen un nicho amplio, si eso está asociado a epidemias grandes. Eh, ahorita que estoy buscando, buscando en mi mente, no recuerdo nada en donde hayan buscado esa asociación. Sí, lo que nosotros exploramos eh, hace un año con el brote de chikungunya, fue con el vector, eh, buscar si las condiciones del centro, del nicho del vector, estaban asociadas a las zonas de América Latina en donde habían más casos y encontramos que sí pero eh, es, es, están pañales diría yo pues, podemos ver la imagen esa donde tienes todos los de okay. Bangladesh sí a eso, eso me refería que dices que el centro fue en Bangladesh no ajá uh -huh. si, si, si es si por ejemplo en América Latina hubo Infectados que a lo mejor el nicho que está más distante hacen a El comentario es, sí, nomás para que se oiga, ah, eh, sí. de, de si Bangla la posición de Bangladesh, eh, que estaba más cerca a América Latina, podría explicar el montón de casos en América Latina, con enfermedades es bien complejo, bien complejo porque cuando pasa... Un brote, por ejemplo, en Argentina versus Bangladesh, la respuesta es muy distinta. Eh, los países tienen más fondos para, primer caso, control. Entonces ya no dejan que realmente veamos la manifestación eh, de, de ese sistema, de ese organismo. En Florida, por ejemplo, es campo fértil para zika virus, para mosquitos. Es, es como estar en, el, en una zona tropical. Sin embargo, cuando encontraron un mosquito con Zika virus, cerraron todas las calles en Florida, fumigaron todo, y ya no, ya no nos dejaron ver cómo se expandía la epidemia. ¿verdad? Mala onda. Entonces, eh, esta es una de las limitantes que tenemos para, para, para realmente poder comprobar que esto... Eh, ¿Tiene ese sentido que tú decís? La... Sí, es que yo me imaginaría que, que donde está más cómodo el bicho se va a, como que va a ser más este, agresivo. Sí, eh, la idea, lo que, lo que mencionan ahora es si las condiciones más ideales ambientalmente van a ser donde más casos voy a encontrar. Teóricamente, yo diría que sí, yo apoyaría esa hipótesis. Hola bueno, Luis, gracias por la charla. Oye, la, el transferir los modelos como lo hiciste ahorita, como que me parece, o, o sea, está muy buena la herramienta y me parece que en el caso del cólera, que es enfermedad de transmisión directa, está muy bien. Pero la cuestión, por ejemplo, ya cuando te empiezas a meter con ciclos más complejos como los vectores. Eh, la transferibilidad va a depender también de las comunidades locales, de los otros vectores que haya, ¿no? Porque no, puedes tú identificar tal vez uno o dos vectores que son claros para la transmisión de un parásito, digamos, en América del Sur, pero cuando quieres transferir tu modelo a África, si sí está el mismo vector en grandes abundancias, pero la comunidad que compone ahí es diferente. Y tal vez tu modelo puede no ser tan robusto si no consideras esas otras interacciones. Eh, el, el comentario es si, sobre cómo hacer estas transferencias de modelos de un área a otra eh, pueden, ser, pueden tener mucha incertidumbre porque las eh, características del vector, por ejemplo, no pueden ser similares en una zona geográfica o en otra si cambia de especie. Eh, estoy súper de acuerdo. Uno, un ejemplo con eso creo es eh, chikungunya que fue una epidemia bien dramática aquí en las américas eh, resulta que es un virus que sobrevive muy bien dentro del mosquito varios días siete días que el mosquito tiene tiempo de picar a un montón de gente y por eso la epidemia fue tan, tan dramática zika virus que es otro parásito que también es virus eh, fue muy distinto la epidemia en el mismo mosquito cambió y de hecho, se reportaron muchos menos casos que chikungunya. Al inicio la gente decía, ah, virus no, no va a ser problema porque el virus no sobrevive tanto dentro del mosquito. Unas horas. Entonces no, no va a ser tan dura la, la epidemia. Entonces, eh, sí, la, las características del vector o incluso del mismo parásito van a ser muy, muy, muy diferentes. En chikungunya el, el vector por excelencia es aedes aegypti. En Zika virus hay entonces ¿cómo, cómo el mosquito responde a la presencia del virus es muy muy distinto entre especies, es muy muy buena. Y de hecho, eh, eso fue uno de los, de los problemas a la hora de responder a la epidemia de Zika, que se vio que la transmisión era baja, hasta que vieron que los eh, daños, digamos, de Zika virus eran más a largo plazo que los, o, o peores comparados con los chikungunya, Zika virus puede causar niños con microcefalia que, que de, de sobrevivir van a estar así toda su vida y chikungunya solo dolor de artritis, digamos, a lo más que causa más permanente. Entonces, sí, bien interesante entre, entre virus, entre vectores. Gracias. pregunta? que aparece inicialmente en Europa, qué especies de murciélagos son las que los presentan y están emparentadas filogenéticamente con las especies de América Latina en donde surgió inicialmente y tomaron en cuenta si hay esa relación para el modelaje con la parte del sur de América. Gracias. La pregunta es eh, si a la hora de transferir los modelos de Europa a América del Norte, hacia América del Sur, se consideraron eh, los linajes de los murciélagos afectados, lo que es, lo que, lo del, los murciélagos que son reservorios del hongo en Europa, son miotis, y ellos no, ellos no se enferman, es otra especie que no recuerdo ahorita, pero los murciélagos que están siendo afectados más, con 100% de mortalidad en, en América del Norte, son miotis también, entonces, algo que está surgiendo ahorita es empezar a decir, ah, tal vez las, las filogenias son importantes para que un parásito se pase entre especies. Y entre más cercano, es más fácil que yo, es más fácil que yo le pase un, una enfermedad de gripe a un mono que a un caballo, por ejemplo. Entonces, como que eso está, está empezando a tomar fuerza, eh, yo diría que son unos tres años. En los que ya la gente está explorando eso, todavía, todavía no se ha explorado con fuerza. Y este, nosotros, en las zonas en donde proyectamos los modelos, América de, del Sur, incluimos zonas de miotis, el género miotis, que no son las mismas especies de América del Norte. Por ejemplo, en la zona de América del Sur que salió con riesgo era miotis chiloensis, que es una especie del sur de Chile. Entonces, tal vez son especies distintas, pero tal vez por ser dentro del mismo género, es sustentable. Y eso fue uno de los supuestos que nosotros usamos para proyectar los modelos ahí. Sí, gracias. Una última pregunta. Sí, todos los modelos eh, están sujetos a, a pruebas, o si se verifican, perdón, ¿cómo hacen para, para comprobar que su modelado es correcto? ¿Dan seguimiento a los sitios o ¿O se queda solamente en poner alertas a, en caso de enfermedades a esos países? Uno de los problemas... Ah, okay, perdón. La, una, la pregunta fue si estos modelos les damos seguimiento o hacemos la predicción y, y después nos, nos dormimos. Eh, uno de los problemas que tenemos con estos modelos es que son estáticos, digamos. Por ejemplo, el modelo de cólera que muestra esas zonas de costa nosotros decimos aquí están las condiciones, pero no podemos decir mucho más en términos de cuándo, qué mes, por ejemplo. Eh, y para eso se necesita mucha más información en términos de ahí están las condiciones, cómo puede llegar la bacteria ahí, o la gente hierve o no hierve el agua. Hay un montón de otra información que, que necesitamos para para agregarle más a estas predicciones. Entonces son bastante estáticos y eh, Realmente nosotros, nuestro equipo, ahorita no ha hecho eh, ningún seguimiento a alguno de los brotes que, que hemos trabajado, por lo menos en las investigaciones que he trabajado. Y la única que es el candidato, que es lo que vamos a trabajar con Andrés Lira aquí, es darle seguimiento a estas zonas del síndrome de la nariz blanca con murciélagos. Ahora que hay más datos, que hay más zonas afectadas, ver si nuestros modelos predijeron bien en esas zonas. Entonces, es, es una de las oportunidades que tenemos porque la epidemia no la han controlado. Digamos. Gracias. Sí, nada más yo quería complementar que esos modelos sí se evalúan, ¿no? O sea, tratamos de usar datos independientes. Tú puedes dejar un pool de datos aparte para ver si tu modelo realmente predice donde sabes que ya ocurrió esa enfermedad, por ejemplo. ¿no? Pues al menos es un primer paso ya darle seguimiento de una manera dinámica es algo distinto, pero por lo menos si tú tratas de hacerlo más exhaustivo en cuanto a la calidad del modelo. Le, le damos la palabra si hubiera alguien eh, que nos esté escuchando de manera remota. ¿Alguna pregunta? No hay preguntas acá. Bueno, pues, un saludo. Saludos, son muchos. Hasta luego. <risa> bueno, pues, eh, le damos las gracias a Luis Escobar, de su Bonita plática. Y a los del curso nos vemos dos y media para, para regreso a clases, ¿no? Muy bien. ¿Cómo le cómo le cierro? Yo otro guardar okay. algo